Vamos a empezar con un saludo budista. ¿Saben hacer un saludo budista? Es así. ¿Sabes qué quiere decir ese saludo? Quiere decir te saludo, por supuesto. Te saludo y te tengo en mi corazón. Así nos saludamos. La siguiente vez que nos vemos en el futuro... ¿Cómo nos vamos a saludar? Así, ¿verdad? Sí, cae bien Bueno, hoy toca escuchar un cuento de alguien que se llamó Milarepa ¿Pueden decir este nombre? Milarepa ¿Todos lo pueden decir? Milarepa, Ah, perfecto Milarepa Milarepa nació en una gran casa. Sus padres tenían mucho dinero, mucho terreno, una enorme finca con ganado. Y Milarepa tuvo una hermana menor. Y a Milarepa y a su hermana todo lo que ellos querían recibían. Todos los juguetes, toda la ropa, todos los pasteles, tenían todo. Pero algún día pasó algo muy, muy, muy triste. Falleció Pupapá. papá. Sí, fue muy, muy triste para él. Pero aún más, su mamá y su hermana no recibían la casa. Sus tíos le quitaron todos sus bienes. Y le trataron muy mal. Mirarepa ya no tuvo juguetes, ni su hermana, ni siquiera podían jugar. Sus tíos los pusieron a hacer tareas todo el día en la casa. Y cuando eran un poquito más grandes... Todo el día tenían que cuidar los ganados. Fue algo muy, muy terrible. Y cuando Milarepa fue un poquito más grande, su mamá pensó, yo ya sé qué hacer. Yo le voy a enviar a, una excelente, a un excelente maestro para que estudie muy bien. Y su ilusión que su hijo iba a hacer una buena carrera, ...y así levantar la familia. ¿Verdad? Es buena idea, ¿no? ¿Sí? Envió... ...su hijo, Milarepa... ...a esta escuela... ...y fíjate que él... ...hizo, o más bien que no hizo. No estudiaba. Fue muy... ...poco aplicado en sus estudios. Y en algún momento... Su mamá le vio cantando cuando se supone que estaba estudiando y se dio cuenta, él estaba reprobando. No iba a poder hacer lo que ella aspiraba. Así que ella armó otro plan. Y la vida de Milarepa, todo esto que les estoy contando, pasó en un lugar que se llama Tíbet. Es en las Himalayas, montañas. Todas las montañas tienen nieve en sus cimas, montañas nevadas con grandes rocas y cuevas, este tipo de lugar, muy lejos de aquí. Y en ese lugar tienen muy buenos chamanes, chamanes, es, ¿saben qué es bruja o brujo? Personas que saben hacer magia. Y hechizos Este tipo de cosas ella pensó, bueno Él no va a estudiar, no va a ser No va a tener un buen trabajo Para poder él cuidar la familia Necesito otra idea Y esto fue su otra idea Que él vaya Y aprende Magia negra Para hacer hechizos Y así Recuperar la casa Y el terreno esto fue Su idea No fue su primera opción Lo que más quería era que estudiar Pero no lo estaba haciendo Así que le envió Y fue muy triste Para ella Cuando se despidieron Los dos lloraron mucho Y la repa también aunque era grande lloraba mucho Pero efectivamente se fue ¿Y sabes que aprendió? aprendió? Él aprendió hacer hechizos para que una pequeña nube en el cielo se hace negra y grande y cada vez más grande y echa un granizado que destruye todo debajo Sí, espantoso, todo el valle se llena de una nube hasta que no se ve el sol, no se ve nada y cae mucho granizado Esto es efectivamente lo que él hizo. Tuvo que estudiar mucho, pero ahora ya no una carrera, sino como ser un, un, un majo, pero haciendo cosas malas. Y la verdad es que Milarepa sí fue enojado. Sus tíos habían hecho cosas muy, muy, muy malas a la familia, ¿verdad? Quitarte toda tu casa, tus terrenos. Sí, y juguetes Y no dejarte de jugar Ni siquiera con Ramas ni nada Sino tareas, tareas, tareas, tareas Todo el día, muy terrible Así que con este enojo Él hizo un hechizo ¿Y sabes qué pasó? Todo el valle Se llenó con una enorme nube negra Y cayó Granizada que destruyó toda la cosecha de todo el pueblo, pero más, mucho más, mucho peor. Hizo otro hechizo para que pasara algo casi impensable. Y ahora te tengo que explicar cómo son las casas en el Tíbet. En las fincas es mucho, hace mucho frío en el Tíbet, hay nieve. ¿Verdad? Hace frío. Así que ponen los animales en la planta debajo de la casa. Es como el espacio, don, el espacio donde se quedan los animales. Los caballos, las vacas. Y esto calienta la parte de abajo de la casa. ¿No? no es casa, es como un lugar de animales. Y encima es donde viven las personas. Y si es una casa muy grande... Tienen dos plantas superiores Y en esta casa Que fue la casa De sus tíos Estaban teniendo una fiesta Y él con un hechizo Hizo que apareciera No era real Era como una fantasma Una alucinación no Que se vio como un enorme alacrán Así Enorme, negro, con estos, ¿cómo se llaman esto? En los alacranes, que te. Cornillos. Cornillos o te pinzan. ¿Eh? No sabemos cómo se llama, pero sabemos cómo se ve, ¿verdad? Así, terrible. Y los caballos, al ver esto, se puso en pánico. ¿Y sabes cómo hacen los caballos cuando están en pánico? Con sus piernas empiezan a hacer así. ¿Y sabes qué pasó? Derrumbaron las, columna, los, las columnas que estaban sosteniendo la casa y toda la casa se desplomó con toda la gente adentro. ¿Y sabes qué? Fallecieron mucha gente adentro de la casa. ...incluyendo un primo de Milarepa. Imagina cuando él se dio cuenta que había pasado. Sí había estado enojado, es cierto. Hizo este hechizo ¿no? enojado... ...para hacer algo malo, un daño, lastimar. Pero esto, cuando se dio cuenta que había pasado... Sintió algo muy, muy feo adentro. Como que algo dentro de él se había roto. Él mismo había lastimado su propia bondad. Y esto duele mucho. Y él, al sentir esto, se puso muy, muy triste. Muy mal. Con algo muy, muy malo adentro. Y no supo qué hacer. Y no sabiendo qué hacer, se puso a pensar, ¿qué hago? ¿qué hago? Y dejó de comer. Y dejó de dormir. Estaba, ¿qué hago? Estoy mal. Se sintió horrible. Y, Además de todo esto, llega una carta de su mamá Y la mamá le dice Hijo, no puedes regresar a la casa Porque la gente está muy enojada contigo Si te ven, te van a matar Ahora no solo se siente súper mal adentro Sino generó esta situación Y además aún peor dicen la gente en el pueblo Que quisieran También matar a su mamá Pero no lo hacen porque le tiene miedo a él Y saben que si hacen algo a la mamá Él va a venir con sus hechizos y hacer algo Porque tuvo la capacidad de hacerlo Así que la mamá le dice Si tú regresas, si te matan a ti Me van a matar a mí No regreses y cuídate mucho ¿sabes qué esto implica? se siente horrible y roto adentro y ni puede regresar a la casa a ver a su mamá es algo muy terrible y se pone a buscar ¿quién le puede ayudar? a reparar esta, este corazón roto este ser sentido terrible que tiene adentro y ayudarle a él a encontrar cómo él puede ayudar a su mamá y a su hermana. Y se pone a deambular y deambula por las montañas buscando quién le puede enseñar algo que le puede ayudar a reparar este terrible daño que él mismo ha hecho cuando era enojado. Y busque, busque, busque, busque. Y finalmente encuentra a alguien. Un hombre que se llama Marpa. ¿Pueden decir este nombre? Marpa. Marpa. Marpa. Y Marpa al inicio no le enseñó. Le hizo probar que realmente tenían buenas intenciones. Y probó, probó, probó y finalmente aceptó a Milarepa como su estudiante Y le enseñó algo que le iba a permitir él mismo sanar todo lo que fue roto dentro de él Y también beneficiar a su familia y a todos ¿Y sabes cómo se llama esto que le iba a enseñar? Se llama Dharma. Dharma. Uh -huh. Eso es lo que le enseñó. Y Milarepa se pone a, a practicar el Dharma. Meditando y aprendo cómo hacer que su corazón sea muy, muy, muy grande. Y no es el corazón aquí rojo dentro del cuerpo. Es el corazón que sabe amar. ¿Cómo hacerlo cada vez más grande? Y aprende, aprende, aprende. Y le va muy bien en sus estudios. Pero han pasado años buscando en las montañas, finalmente aprendiendo, estudiando. Y él piensa, ok, yo creo que yo ya puedo regresar con mi mamá. Yo ya no tengo miedo a nadie. Yo puedo amar a cualquier persona. Esto sí es un gran poder. Y le hizo muchísimo falta a su mamá. Y en algún día, alguna noche más bien, cuando estaba durmiendo, tuvo un sueño. Y soñó a su mamá. ¿Y sabes qué pasa cuando tú tienes un sueño de alguien que no has visto largo tiempo y que quieres mucho, cuando te despiertas, te despiertas con mucha, añora muchas ganas de ver a la persona. ¿Les ha pasado algo así? ¿Algunos? Algún día quizás les pasará. Y tienen mucha, tuvo mucha ilusión de regresar. Yo ya estoy listo, voy a regresar. Empieza a viajar, se despide con Marpa y va regresando al valle donde vivía su mamá. Y llega a una parte de la montaña, porque tuvo que pasar muchas cimas, llegó a un punto muy alto y de ahí puede ver la casa. Y queda mirando la casa, no se ve muy bien ningún movimiento, no sabía qué pasaba y vio algunos pastores jóvenes. Y a los pastores se puso a preguntar, diciendo, oye, ¿y aquella casa? no ¿Qué tal? ¿Qué tal la familia? Y ellos dicen, Ay, hay una historia muy triste con esta familia, pero pasó hace muchos años, esto ya pasó pero dime, yo quiero saber, cuéntame. Y ellos les dicen que el hijo de esta casa, de estar muy enojado porque los tíos le robaron todo y trataron muy mal a él, a su mamá y a su hermana, aprendió hechizos, mató a gente y no pudo regresar. Y a su mamá le rompió el corazón que jamás pudo ver a su hijo y la mamá falleció y esto era lo que menos esperaba y quiso escuchar Milarepa y a la hora no, no supo qué hacer ¿será cierto? quizás ellos no saben bien qué pasó y bajó a investigar y vio que efectivamente su mamá había fallecido. Ahora, ¿qué puede hacer? Lo que él supo por el Dharma es que aun si tú no estás con alguien, le puedes ayudar. Le puedes ayudar mucho. Haciendo que tu corazón sea tan grande que les alcanza donde quiera que estén. Aun si están en otro, otra familia, no importa. Así que el repa decidió, yo voy a regresar, yo voy a ponerme a meditar en una cueva hasta que mi corazón puede ser así de grande. Para poder cuidar a mi mamá aún si no está. Eso es lo que el Dharma nos enseña a hacer y él quiso esto así que subió a las cuevas y se puso a meditar y le fue muy bien porque él realmente lo quiso hacer con todo su ser ¿y sabes cómo pasaba sus días? pasaba sus días meditando y cantando y cuando cantaba hacía así porque escuchaba en el viento con los pájaros Escuchaba melodías Y cantó Y fue muy muy feliz Porque él supo que estaba haciendo algo Que le iba a beneficiar A su mamá, a su hermana A su padre, a todos Y algún día Estaba meditando en una cueva Que se llama Katia La cueva de Katia Y en esta cueva fue muy hermoso, pero muy, muy alta. Piedras, nieve arriba y debajo bosque. Incluso un río pequeño pasaba abajo. Y él estaba viviendo de las plantas, de las frutas, del agua. No necesitaba nada. Dentro de la cueva nada más tenía un trapo para sentarse, un cuenco para calentar el agua y para tomar, y listo. Y así, feliz, feliz, feliz, recogía leña, hacía su fuego, calentaba unas plantas, y así lo tomaba, meditaba y cantaba. Y algún día, este lugar que antes había sido tan tranquilo, tranquilo, tan agradable, tan bueno para meditar y cantar de repente hubo sonidos muy desagradables un perro ladrando ¿cómo ladran los perros? Wow. pero mucho, mucho es qué es esto algo estará pasando y salió de su cueva No vio nada Pero sí escuchaba este sonido Y se puso a sentar en una piedra Fuera de la cueva Meditando ¿Meditando en qué? Meditando en compasión Para todos Meditando para que su corazón Fuera tan grande Que abraza a todos Y ahí estaba meditando Así y escuchaba ladrar y además un sonido fuerte de movimiento en los árboles y la maleza y estaba ahí meditando y de repente ¡puf! sale de los árboles y viene corriendo hacia donde él estaba un venado y este venado fue completamente aterrorizado Temblando con ojos así Completamente espantado Y cuando Milarepa lo vio oh, Pensó Este venado jamás ha lastimado a nadie en toda su vida Y aún así vive con este miedo horrible Yo tengo que hacer algo Y el venado ahí Corriendo, temblando, aterrorizado Y el venado fue negro Era un tipo de venado negro Pero en su, todos los pelos, en cada pelo En su pelaje hubo una punta de color plata Así se veía este venado Temblando, espantado Y Milarepa pensó yo le tengo que enseñar el Dharma para que esté bien, para quitarle su miedo. Y empieza a escuchar una melodía y se pone a cantar con una voz llena de compasión, llena de todo el amor que tuvo en un corazón tan grande como el mundo. Y con esta voz, con esta melodía y con estas palabras, empieza a cantar y le canta al venado no sigas corriendo si tienes miedo el miedo irá contigo donde quiera que vayas quédate aquí el Dharma te quitará tu miedo quédate aquí conmigo estarás bien aquí y el venado al escuchar esta voz al escuchar la melodía, a sentir este amor de Milarepa, oh, se soltó, se sintió completamente tranquilo, seguro, protegido. Y se soltó, se acercó a Milarepa, empezó a lamer su ropa y se sentó a su lado completamente tranquilo, seguro. ¿Y sabes qué pasa cuando has estado muy, muy, muy, muy, muy asustado, un buen rato corriendo, corriendo, cuando de repente llegas a un lugar seguro, oh, ya estás muy cansado. Y el venado se dormió, se dormió completamente tranquilo. Pero todavía le sigue persiguiendo, el perro, que de hecho no era un perro, era una perra. Y el, el, la perra está siguiendo por el olfato, por donde fue. Así que siguiendo su sendero llegó a la cueva. Y Milarepa supo, esto ha de ser lo que la perra que estaba asustando tanto al venado. Y cuando vio la perra pensó, qué horrible. Cuando tú eres este tipo de perra que está persiguiendo presa, todo lo que se mueva para ti aparece como enemigo. Y vives con rabia todo el tiempo. Qué horrible. Qué pobrecita. Y tuvo un cordón aquí en el cuello. Y repa sintió tanto amor y compasión por la perra y dijo, yo le tengo que enseñar el Dharma para que se quite toda su rabia y que esté bien. Y toma su mano y viene una melodía y empieza a cantar a la perra. Y esta perra grande, con ojos así, Cormillos Todo su pelaje rojo Pero Milarepa no tuvo nada de miedo Y se pone a cantar Ay, tu pobrecita Cuando tienes rabia No importa cuántos animales agarras Va a haber más que te dan rabia Esto no te va a quitar tu rabia mejor quédate aquí yo te enseño el dharma que te quita toda tu rabia y esta terra tan feroz al escuchar la voz al sentir lo que Milarepa estaba comunicando con la melodía se calmó completamente uh -huh. y se acercó y también se puso a lamer, a Milarepa, y se acostó cerca a la rodilla derecha de Milarepa, y también toda su lengua le colocaba, ¿no? por todo haber tanto haber corrido, corrido, corrido, y ya descansó, y también quedó dormida pero nosotros sabemos que cuando están cazando no es solo el venado y la perra sino también hubo un cazador y llega el cazador y Milarepa había estado nada más meditando, cantando y comiendo lo mínimo para poder seguir y estaba muy flaco y viene un cazador Fortachón Grande Sí, así, súper fuerte Fuerte Con su Tenía un lazo Y en una mano Su arco En otra mano Flechas con puntas Muy afiladas Y Todo sudado Con su pelo Todo desarreglado de haber estado corriendo y ve a su venado que había estado persiguiendo ahí tranquilo y a su perra feroz que le había ayudado en cazar tantos animales ahí completamente apaciguada, cerca a la presa, no haciendo nada, durmiendo. Y él pensó, esto no puede ser, este hombre le habrá hecho algo malo a mis animales. ¿les habrá envenenado? ¿les habrá hecho un hechizo? ¿qué habrá hecho? y se enoja mucho y le dice al hombre ¿no? yo no sé quién eres pero nadie puede tratar así a mis animales y ustedes ¿no? Medi gente meditando en todas estas cuevas son muchas si yo mato uno o dos de ustedes no pasa nada ¿no? Tú tomaste Mis animales A ver si puedes tomar mi flecha Y ponela, pone la flecha aquí Con el arco y Le va a tirar una flecha De muy cerca Y Milarepa pensando Este pobre hombre Tan confundido Queriendo lastimar a otros Y Milarepa mismo Supo ¿Cuánto se rompe algo dentro de uno cuando lastimamos a otros? Este, este hombre ha de estar muy roto adentro en su corazón Hay que hacer algo para ayudarle Y mira el hombre y piensa Milarepa Yo a través de mis cantos Pude apaciguar al venado y a la perra Que ni siquiera entienden las palabras Ahora si canto algo a un hombre que sí entiende palabras, le va a llegar. Voy a poder hacer algo. Así que completamente tranquilo, Milarepa le dice al hombre, habrá tiempo para que me tires las flechas que quieras. Primero, tomemos un momento para escuchar este canto. Y se pone a cantar. Cantando con mucho amor para una persona que está frente a él, todo sudado, todo furioso, con flecha, pero Milarepa completamente tranquilo. Él sabe, él ya no quiere lastimar, ni puede lastimar a nadie, solo quiere beneficiar con su corazón así, abierto y grande. Y con el poder de un corazón abierto y grande, canta. Canta al hombre, canta de lo que duele, un corazón que está lastimando a otros. Y mientras Milarepa canta con esta voz que comunica todo lo que Milarepa tiene adentro, al hombre se le cae la flecha de su arco, escuchando. Y repa termina el canto y el, y el hombre dice, en todas mis décadas de estar cazando, jamás se me ha caído una flecha. Jamás. Eres alguien que sabe tirar flechas, es, es, es tu profesión, es tu carrera, ¿verdad? Vives de esto. Jamás me había caído una flecha. ¿Qué estará pasando? Yo tengo que ver si este hombre está echándonos hechizos o lo que dice es cierto. Es un mago o realmente es un yogi que está meditando. Así que decide investigar. El hombre investiga. Entra a la cueva de Milarepa y ve qué este hombre tiene. ¿Qué tiene escondido y guardado ahí en su cueva? ¿Y qué tiene Milarepa en su cueva? Un trapo, tiene plantas, tiene agua. agua, ¿qué más? Un cuenco, leña, un trapo. Y el hombre mira esto y dice, efectivamente, este hombre está viviendo de plantas y aguas. Realmente está meditando, no está echando hechizos. Y él regresa. Y hace un saludo así. Y dice: Usted es un gran maestro. Yo sí quiero aprender a ser como usted. Y Milarepa le dice: Está muy bien. Acepto que tú también puedes ser como yo. Te voy a enseñar pero el cazador dice, pero aquí no tenemos nada que comer, yo primero voy a regresar a mi casa, a recoger buena comida para nosotros, y buena ropa, y cosas que nos van a sostener en la cueva. Y Milarepa le dice, si tú regresas, te puede cambiar tu idea, tú puedes perder tu aspiración, tu intención, Quédate aquí mismo. Yo te enseño ahora mismo. Y el cazador ve que, pero, no, no hay nada que comer. ¿Cómo yo voy a poder hacer esto? Y la Milarepa le miro al hombre, este hombre, tan, que había llegado tan furioso con todos sus músculos o todo. Le mira a este hombre y dice, tú tienes la misma bondad que yo. Tú no necesitas vivir de nada. Tú puedes quedarte aquí mismo conmigo meditando. Y efectivamente, el cazador acepta. Y el cazador se convierte en, en un estudiante muy poderoso, como Milarepa. Y los dos quedaban en las cuevas meditando, y el venado y el perro vivían ahí con ellos, ya amigos. Esto fue el cuento de Milarepa, el venado y la perra. ¿Les gustó? Sí. Vamos a saludarnos una vez más.